de las actividades que viene desarrollando el Consejo Deliberante acompañando al COE municipal, al COE provincial, eh, los concejales de las distintas bancadas junto a algunos miembros de sus equipos estamos realizando puntualmente controles de precios. Estos controles se realizan en coordinación con la Dirección de Control Comercial del Municipio Capitalino, quien es la que nos pide a cuáles sectores Asistir, en el día de ayer se hizo control en Ciudad de Nieva, hoy estamos abocados a la zona del acceso sur, a, al, al supermercado que está en, en el acceso de la ciudad y luego también al que está... Eh, cerca de, de la terminal de ómnibus puntualmente. Así que vamos a estar trabajando en eso. La verdad que ha sido muy positivo el control. Muchos vecinos nos agradecían esta, esta tarea puntual. Eh, de, los, de los controles del día de ayer se han detectado incluso algunos precios... Eh, por arriba de los autorizados, pero muchos precios por abajo. Esto nos pareció una noticia interesante también con algunas ofertas de los supermercados que permiten de alguna manera no llegar a los precios límites establecidos. Vamos a seguir con esta, con esta tarea, como bien decía, en el marco de la coordinación con la Dirección de Control Comercial. Desde ya agradecer al doctor Pablo Rodríguez, que es quien nos dictó la capacitación a los equipos del Consejo Deliberante a fin de llevarla adelante, y al Ministerio de la Producción de la Provincia de Jujuy, que tiene un aplicativo muy útil, que lo aconsejo para el uso de los vecinos. Se puede bajar de la página del Ministerio y de esa manera saber si el producto que se está comprando está dentro de los precios pautados por el Presidente, de la nación o está por arriba y en caso de estar por arriba incluso se puede hacer la denuncia correspondiente a través del propio aplicativo. Por lo pronto no se hizo todavía ninguna denuncia. Eh, sí, se hicieron algunas denuncias, se hicieron denuncias puntuales a través del aplicativo eh, pero no hemos detectado un abuso sistemático que es lo que habíamos quedado con el director de control comercial que íbamos a hacerlo a través de un informe a la dirección de control comercial en ese caso pero sí de algunos productos que han sido debidamente denunciados. Señora Verónica Valente, estuvieron haciendo recorridos por los supermercados para el control de precios. Sí, así es. Este, estuvimos haciendo el recorrido por el tema de, de empezar a cuidar el bolsillo de, del ciudadano como lo había establecido ya este, desde el Consejo Liberante a partir de empezar a salir. Así que bueno, estuvimos viendo, la verdad que bueno, lo, los productos que nosotros estábamos controlando este, permanecen en el cual dentro de los precios este, se había establecido, retratado al 6 de marzo. Así que bueno, en ese sentido estamos contentos que se está respetando dentro este, de lo que se estaba permitiendo. No, no solamente concejales, ¿no? sino que fue un equipo de trabajo conjuntamente con empleados ¿no? Sí, totalmente, empleados del Consejo Deliberante, de cada concejalía, este, salimos a recorrer los supermercados de, de los barrios, más que nada de las cadenas grandes, así que bueno, ahí estuvimos viendo y, este, y detectamos que en realidad se están respetando los precios. ¿Son controles que van a continuar no solamente por las grandes cadenas, sino también por, por la depensa de barrios? Sí, yo sé que van a alargar desde el Ejecutivo, están alargando, este, yendo a las despensas. Así que bueno, a la defensa de los barrios o a esos maxi kioscos y sí, también lo están haciendo. Nosotros nos están, como concejales, nos están dando este, lo, lo, los supermercados, de los barrios quizás un poco más cercanos o lo que tienen más, bastante conglomeración de gente y hay una demanda bastante importante. Nosotros bajamos la aplicación virtual, viste que largó el gobierno, inspector virtual. Bueno, con eso escaneamos los productos. Eh, después aparte tenemos una lista de precios máximos que también viene por medio del celular cuando no lo encontramos cargado acá en la aplicación. Y bien encontramos los precios, bien digamos de eh, de lo que nos dimos cuenta que ellos tienen una base mínima y una base máxima. Y bueno, eh, lo que encontramos es que están regular, digamos. ponele un producto que salga a 300, eh, ellos lo pueden aumentar hasta 350, una cosa así, pero eh, se encuentra siempre al límite entre ellos. No supera, digamos, lo que nosotros hemos visto, nadie superó el precio máximo establecido por la nación. Si encontramos un producto, eh, acá en la misma aplicación que nos manda el gobierno, tiene, ¿viste?, para hacer la denuncia. Tenemos que poner el código, eh, también quién denuncia, lo, el nombre del supermercado, la dirección, todo. Y bueno, se manda por la misma aplicación, este, la denuncia ya hecha para ver si algún producto excede al precio máximo que marca desde Nación para Jujuy. Yo creo que va a ser regularmente esto, porque la gente viste que encontramos acá en el comercio, todos nos felicitaban, nos decían que está bien el control de precios. Así ellos también se sienten más seguros de comprar.